Soy Mare Cruz. Hola a todos y a todas, bienvenidos. Hola a todos y a todas, bienvenidos a, a una nueva sesión de Club de Lectura. O, eh, el otro día leímos el libro de La vida de Pedro Saputo, el capítulo número uno. Y hoy vamos a leer la, el, eh, el libro de La historia de Pedro Saputo, el episodio número dos. Lo que voy a hacer es compartir desde la pantalla de mi ordenador para que lo veáis. Eh, Avisadme cuando esté. Eh, cuando esté el, el, el, el, el, el libro. Eh, voy a ver dónde está. Aquí. Eh, y voy a, ver, a ver. A ver si es. Sí, si, si, aquí. Está. Se ve bien la pantalla. No. Sí, sí. Sí, sí, Antonio. Sí. Sí, eh, eh, va, va a comenzar a leer David Berbés. ¿Yo? Sí. Pongo un poco más grande. Sí. Vale. ¿Se ve bien así? Sí, sí. Sí, vale. Comienza, sí. David. Hoy, eh, Blaurio Ford, Reutilizar man mantillas no es nada bueno. ¿Sabes porque, querido sector, porque las mantillas tienen la capacidad de pasar virtudes a los niños y niñas que se cubren con ellas en los bautizos. Yo no fui un niño con mucho talento porque me bautizaron con mantillas usadas en un bautizo. Me cu cubrieron una con la mantilla que usaron en los bautizos de mis otros hermanos. Y claro, esa mantilla no tenía casi virtudes para mí. El, El problema es que las mantillas son telas que se usan dos o tres veces en la vida. ¿Y para qué vas a comprar varias mantillas? Se, se puede lavar y aprovechar la misma mantilla en diferentes ocasiones. Eso es lo que me pasó a mí. Pues bien, a Pedro Saputo no le no le ocurrió esto. Todo lo que llevaba en su bautizo era nuevo. Todo cosido por su madre, que no paraba de llorar de alegría y besar la ropa. Y, él, y los besos y lágrimas de una madre ayudan a que haya más virtudes. Todo el mundo lo sabe. Eh, David, ¿Qué es una virtud? Una virtud. Virtudes son unas cua, cualidades muy buenas que tienen algunas personas. Correcto. Ahora le toca el turno a Fundación Personas Zamora. Hola, a ver, va ¿vale? a empezar Laura. Sí. Por eso, querido lector, te Vuelvo a avisar de que lo que vas a leer a continuación es la demostración de que Pedro Saputo fue un niño con muchas virtudes y ingeniero. E ingeniero. E ingeniero. E ingeniero. Francisca. Mm, venga. Los primeros meses de vida de Pedro y su madre paseaban por el pueblo, con el niño en sus brazos. Todas las personas se paraban a mirar y a coger el bebé se pareció un milagro. Gracias, Francisca. y vas a leer, ¿vale? Puedes ponerlo un poco más grande, Antonio. Yo se ve bien así. ¿Lo veis así? ¿Aquí? A ver, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pedro. ¿Pedro? Cuando Pedro Pedro tenía, tenía cuatro meses ¿De? de vida de vida ¿No? no se dejaba coger por todos los por todo el por todo el mundo no, tampoco tampoco Dejaba. dejaba que, que tu, tu cualquiera cualquiera le des, des, deseara, besara le besara vale, gracias, Francisca Laura, sigue A ver. si algunas personas de malos ojos se acercaban para besarle Pedro le, le apartaba la cabeza y la, la apretaba en el pecho de su madre. Gracias Laura. Muriel, ¿quién es? Francisca, qué toca. Cuando su madre estaba en una, hora con una persona que discutía, Pedro pero no lloraba Y lloraba triste. Hasta que La persona que discutía se notaba. La gente de La gente se quedaba sorprendida. Gracias, Francisca. La termina se abajo. Pon un poco más grande, Antonio. Ya. Yeah. Ahora, aquí, Franci. Gente, gente de la. Almudeba. Almudeba. Almudeba. Almudeba. Sí. ¿Es este? Chico. Chico. De tiene. Tiene mucha. Tan, mucho. Talento? Mucho talento. Mucho talento. Muy bien. Eh, bien. Fundación Persona Zamora, ¿qué le decían a, a, a ese chico? Que, te, que, te, que tenían. Que tenían mucho talento. Correcto. Ahora le toca el turno a Aspadeza Galicia. Vale, empieza Sonia. Y madre, y menos mal que tiene talento. Otra cosa no tiene porque porque soy pobre y no tengo nada que dejarle. A no ser que. Y la, y la madre de, de, de, de repente se callaba y no terminaba la frase. Vale, sigue Fátima. Pedro sufría poco a poco y cuando cumplió seis años, su madre le dijo que tenía que ir a la escuela. Pedro solo quería jugar. Su madre se lo pidió muchas más veces y un día cuando Pedro cumplió siete años, tuvieron una discusión. Sí. Madre, hijo mío, ya tienes Madre, hijo mío, ya tienes siete años. No conozco a tu amigo. Aunque tu hijo, tu vecina y amigo, tienes mi nada. Y de leer. Hay dos espacios. ¿Para qué han ido a la escuela? Más estaba a la y un poco a ¿A qué hora tenía que ir pero Saputo a la escuela Aspadeza? A los siete, los siete años. Correcto. Ahora le toca turno a Juan. No, a Paco. A Paco, te toca a ti. Ay. Si me aline, no sé cuándo iré. Si no me aline, iré a la escuela. Cuando sea el momento a un de otro niño como él. Estudia para ser burro. Yo estudiaré para montar encima de ellos. Madre, pero hijo mío, te lo digo. porque qué la gente del pueblo me dijiste obligarte a ir a la escuela? Pero segundo, la madre, ya te ha dicho sin mí. Dile, no se lo haré y me deja en paz cuando sea el momento de ir a la fuera. Iré yo solo sin ningún problema. Esa gente de pueblo te dice: le, dime, le dice, hable conmigo. Seguro que tiene una telaraña en su casa. Es mejor que vaya a limpiarla. Y también, mo monetarte. Bien. Eh, Paco, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué significa? ¿Qué es reñir? ¿Qué es una riña? ¿En la escuela? No. Eh, lo pone aquí, a la derecha. En, arriba del todo. Reñir es el echar la bronca correcto ahora le toca el turno a pa a Juan a Juan Fran a Juan Francis. aquí estoy mm. su madre asombrada por estas respuestas decidió que no no le existiría más desde entonces Pedro tenía mucho tiempo para jugar y hacer travesura se dedicaba a jugar a la pelota para seguir a perros y cazas Goliones, algunos vecinos y vecinas lo envían y le gritaban holgazán pero al oírlos sería a carajadas, que se enmarcha del hogar, pero si a alguien le gritaba malcriado. pero se ofendía mucho, entonces escogía la primera piedra que tenía a la vista y la lazaba con todas sus fuerzas a la persona que le había insultado a un vecino acabó con algún chichón y otras heridas. Pero pero a Pedro no le desgañaba porque la justicia y el cura del pueblo lo quería mucho y le protegía. Además en estas situaciones le daba la razón a Pedro porque el niño nunca hacía mal. A ningún vecino del pueblo. Eh, Juan Fran, ¿qué pasaba? Sí. ¿Qué pasaba cuando Pedro tiraba una piedra a algún vecino ¿Qué le pasaba a los vecinos? Un dichos y un bulto o titazón que parece en la cabeza después de un golpe. Correcto. Ahora le toca el turno a Garaguni. País Vasco, Carabune, País Vasco. Su madre muy triste, su madre muy triste, con gran pena por su hijo. No, no iba. No iba a la escuela, volvió a sacar tema su educación, madre ay, a ver, madre, ay, pobre de mí, <coughs> Pensaba que mi hijo había ser mi mayor ale alegría y veo que no atrae grandes disgustos. Un disgusto es algo que ocurre y nos hace sentir mal. Sigo. Sí, sigue. Pedrosa puto, ma, madre, yo, a ver, madre, yo les en, en, madre, yo desenvalme En poco tiempo voy a dejar de ser un niño para convertirme en un hombre y para que veas que hablo en serio. O voy a prenderle las letras, te seguro que le mejor que Almústico. La... Ser... eh <coughs> guarda esas lágrimas para otra otro momento. A las que jamás falta ahora al grande y de esper, esperanza ya va pa, para como todo irá bien. Su Madre, al oír estas palabras se quedó mucho más tranquila y pro prometió que no volvería a insistir. Eh, Garabune, ¿qué le pasó qué le pasó a la madre al escuchar las palabras de Pedro saputo? ¿Qué he dicho? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué le pasó a su, a la madre de peros de peros a puto al oír sus palabras? Que se puso este se puso ayer. Está más abajo, está al final casi. Se quedó más tranquila. Correcto. Ahora le toca turno a, a Maricruz. <risa> Formación de de oblisoico. Los doce pares. Son doce nombres de caballeros y soldados que se les llamaba paladines. Aparece en una leyenda de un libro que se llama La historia del emperador Carlomano y de los doce pares de Francia. Eh, ¿Cómo se le llamaban los, los, los doce pares? ¿A qué, qué nombre se le llamaban? Los paladines. Correcto. Ahora le toca el turno a Mónica. Voy, voy a poner una página cualquiera porque ya hemos acabado a, acabado ya de leer el libro. Mónica, te toca a ti. Pues, por, por donde me digas. Y sí, aquí mismo. Uh -huh. Vale. Yo madre, asombrada por estas respuestas. Aquí la no viste. Ah, vale. Decidió que no necesitía más. Desde entonces Pedro tenía mucho tiempo para jugar y hacer travesuras. Se dedicaba a jugar a la pelota, perseguir a perros y cazar gorriones. Y algunos vecinos chilenos si lo veían y le quitaban al bazar. pero al oírlo se reía carcajadas y se marchaba del lugar. Tonto, no lo ves. Eh, eh, aquí ya ah, vale, vale pero, pero si alguien necesitaba martillado, Pedro se ofendía mucho, entonces ya la primera piedra que tenía a la vista y la lanzaba con todas sus fuerzas a la persona que le había insultado algún vecino acabó con algún chichón y otras heridas pero a Pedro no le regañaba porque porque la justicia y el cura del pueblo lo querían mucho y lo protegían Además, en esas situaciones le daban la razón a Pedro, porque el niño nunca hacía mal a ningún vecino del pueblo. ¿A qué, a qué animal le gustaba perseguir, a Saputo? ¿A qué animal? Sí. A los, per a, a, a los perros y cacer gorriones. Correcto. Ahora le toca turno a, a Angelita. Angelita, te toca. Eh, Angelita, ¿estás aquí? <coughs> Angelita. Su madre, muy triste y con gran pena porque su hijo no iba a la escuela volvió a sacar el tema de su educación, madre. Ay pobre de mí. Pensaba que, que mi hijo iba a ser mi mayor alegría y veo que y veo que me va a traer grandes disgustos. Pero saputo, madre, lloras en vano. En poco tiempo voy a dejar de ser un niño para convertirme en un hombre. Y para que veas que hablo en serio, voy, voy a aprender las letras te aseguro que leeré mejor que la Agustínico. Guarda esas lágrimas para otro momento y en los que hagan más falta. Y ahora alégrate y ten esperanza. Ya verás, como todo ya bien. Su madre al oír estas palabras se quedó mucho más tranquila y prometió que no volvería a insistirme ¿Qué significa, Angelita, llorar en balde? Yo, llorar por nada. Correcto ahora ya que hemos leído el, el libro voy a dejar compartir eh, ¿qué, tal, qué tal os ha ido qué tal os ha resultado ese capítulo eh, Bien. a todos porque, Bien. qué cosas os ha llamado más qué cosas os ha gustado más del texto a, a, hablar hablar y, y comentar a dos a mí, Antonio, sí. Antonio, a mí me ha llamado la, la atención porque Antonio Saputo era inteligente, ¿sabes? Sí. Y es lo que a me ha todo. llamado la atención. Sí, pues nada, hemos terminado de leer el, pros, el libro, el segundo capítulo del, del libro. Ahora os vamos a decir la próxima fecha. De la próxima sesión de Club de Lectura va a ser el martes 11 de octubre a las 4 de la tarde. 11 de octubre, sí. eh, pero ¿qué estás pasando? Es el 5 de octubre, miércoles. Sí, es el. No, es lo, lo, lo, lo, lo hacemos cada dos semanas. Cada dos semanas. Sí. Eh, es, sí, el próximo va a ser el día 11 de octubre, que cae martes, porque el día 12 es festivo. Perfecto. Sí, lo cambiamos, sí. Sí, lo cambiamos se al martes. Sí, lo cambiamos al martes 11 a las 4 de la tarde. Y vamos a leer el tercer capítulo de la vida de Perro Saputo que está en la página. En, en la página. Vamos a empezar por la página 23 33. Página 33 y Tercer episodio vale, de, vale, vale, de vale. la vida de Pedro Saputo. Vale, vale, vale. El capítulo 3. La verdad que es como. El capítulo 3. Sí. Ahora fuera de ella. Vale, pues muchas gracias a todos por asistir en esta sesión de club de lectura. Nos vemos este día.